...como consecuencia que hay una, limita, una limitación extraordinaria de personas que se van a abstener de viajar a partir del 26... De enero, porque sobre todo la parte el que va a hacer turismo a Estados Unidos, el que va con su visa de paseo, pues no, dos es semanas, verdad, mínimo. No, no es verdad que va a entrar a Estados Unidos para durar 14 días en cuarentena, Trancado, aunque va a durar 15, saludos, 20, saludos. 25 días en Estados Unidos, pues no va a durar 14 días en cuarentena. Eh, y los eh, viajes de negocio ante esta situación, o sea, exactamente. O sea, que yo entiendo, Sergio, esa es la interpretación, esa es la lectura que yo le doy a que esto es parte del sacrificio, porque eh, definitivamente son, eh, son unos. Los recursos que dejarán de entrar a la economía de Estados Unidos, producto de que la gente va a, a dejar de viajar, sobre todo mientras se mantenga esta medida en Estados Unidos de que todo el que entre a partir del 26 tendrá que someterse a, a una cuarentena. O sea, que eso va a limitar los viajes a los Estados Unidos mientras se mantenga esa decisión. Bueno, mira, Víctor, hay otra cosa que nosotros queremos comentar y es... Ahí el día de ayer se celebró el Día de la Alta Gracia con, eh, con misas en casi toda la parroquia, incluyendo la, la nuestra Basílica de Higüey, Donde hay algo que nosotros debemos comentar para dejar esto este fin de semana eh, y, y en el pensamiento de cada uno de nosotros, los dominicanos. Y hay algo que, que estamos muy de acuerdo con lo que dijo el presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, el arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago el Monseñor Freddy Breton. Eh, le pidió a la Virgen, le pidió a la Virgen encarecidamente y con mucha fe, de que libere al pueblo dominicano de la corrupción pública y privada. Y en este sentido también se refirió que teníamos en este momento más, tenemos, no tenemos, tenemos dos pandemias y, y, la, y la segunda ha sido peor que la que tenemos en este, en este último año, que inició en, en marzo de, 2000, eh, de 2020. ¿Y, y tú sabes Sergio serio por qué ha sido peor? Porque la, el coronavirus nos ha afectado de noviembre hasta el día de hoy y la y comisión, es, sí, históricamente, es, es no ha estado afectando, ¿así es? Eh, y, y es cierto, como dice Víctor, el coronavirus tiene un año y apenas se ha llevado el, el uno, casi el 2% de per cápita por por, por el paciente eh, infectado, pero la, la corrupción dominicana, pública y privada, se ha llevado medio país. a la pobreza y a la miseria y a la ignominia in, a más de, del 5% el 10% de la población. O sea que es cierto que la corrupción rampante, eh, que cada año se hace más evidente, cada año se hace, se, hace, se sufre más con esta. Y eh, vemos cómo... El, el Estado, nadie lo vigila, el Estado donde nadie, eh, todo el que llega ahí, llega con la necesidad y el hambre de destruir todo lo que hay, eh, pero con el, un, un, una mejora en su, en su condición de vida, donde tripli, tripli, tripli, triplican, cuadriplican sus bienes en un, en un momento a otro, sin ningún tipo de explicación. Con, y con eso se lleva el déficit que tenemos en educación la salud, en la construcción, en el desarrollo de cada de, del dominicano en, en, en, de por sí, para vivir en un país amigable, en un país que lo, que se sienta... Nosotros se nos sentimos orgullosos de ser dominicano pero necesitamos vivir mejor en, en un pueblo donde nosotros nos sentimos orgullosos, que no sea el simple orgullo, sino que se vea en evidencia la mejoría del día a día de cada uno de los dominicanos. Estoy totalmente de acuerdo con el episcopado y con el y con el, el arzobispo cuando dice que sí, nuestra, nuestra la corrupción es peor que la pandemia del COVID-19. Y lo, lo grande del caso que y lo más doloroso que existe es que ya para la, el COVID-19 hay una vacuna. ¿Cuál será nuestra vacuna para la corrupción pública y privada? ¿Cuál será? Y yo creo que esa vacuna está, está en, en manos de cada uno de los dominicanos que hacemos un voto, por cada uno de los dominicanos que pagamos impuestos, en cada uno de los dominicanos que pisamos esta tierra de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón. Yo creo que nosotros somos la, la vacuna, porque nosotros tenemos que convertirnos en el vigía, en la, en el, en el, la crítica... Eh, eh, real y sin ningún tipo de, de, de color en nuestra, en, nuestros, en nuestra lengua y lo que está mal, denunciarlo lo que está mal, darle seguimiento lo que está mal, se debe ser castigado por la ley y como dice la ley, aplicar la ley en su más eh, eh, alta definición que no tengamos vaca sagradas, que no tengamos políticos y corruptos míos y los tuyos sino que, sean, que si son corruptos la corrupción nos compete a todos nos daña a todos se lleva al país de, de nosotros o sea, no estamos hablando de un problema individual estamos hablando de un problema común yo creo que la vacuna de nosotros la vacuna contra esa, esa epidemia que es peor que el coronavirus como dijo el, el arzobispo debe ser de cada uno de nosotros, los dominicanos, que nos pongamos de pie cada vez que veamos que se viole, se lleven lo de nosotros en los bolsillos. Y que lo devuelvan, que no sea una política de, de, de periódico donde se, hay un montaje de que hay, eh, se está persiguiendo la corrupción, sin embargo, eh, a los cinco, seis años, tres años, eh, son condenados, los que han sido condenados y a los dos años ya están en su casa con todas sus riquezas que se, le, se, hay, se, hay, que se hayan llevado ya de, nuestra, de, nuestro, de nuestro bolsillo y nuestro pueblo. Yo creo que la vacuna debe estar en la voz y en las manos de cada uno de los dominicanos para no permitir que esto suceda. Así es, pero también, Sergio, la vacuna de esta pandemia que ha estado históricamente afectando a todos y cada uno de los dominicanos producto de la miseria que ha estado viviendo este país, también está en manos, Sergio, y la esperanza puesta en este nuevo gobierno que hace dos o tres meses fue elegido y que han creado grandes expectativas y que yo espero no lo desfrauden. Al final de la jornada, también la esperanza está puesta. Esa vacuna que necesitamos de esta pandemia que ha afectado históricamente como ha sido la pandemia de la corrupción en la República Dominicana también está puesta en manos de cuando se están estructurando la nueva Suprema Corte de Justicia, la nueva Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en fin, esas instituciones que están llamadas a devolverle la confianza a todos los dominicanos, también está, esa vacuna está ahí, latente, y que debemos nosotros pues, activarla para que pueda surtir los efectos eh, que hemos estado deseando nosotros históricamente. Ojalá, ojalá que también esa vacuna eh, esté al, ya al borde de ser aplicada a todos y cada uno de Los que tienen la responsabilidad de administrar las cosas públicas en la República Dominicana Y otro comentario serio que finalmente yo quiero hacer ya en esta parte del programa Y es eh, esa idea que magistral que debe hacer, se le debe hacer un monumento en lo más alto, ¿verdad?, de la ciudad de Nueva York eh, el comentario que hiciera el hijo Jaque, quien es el cónsul dominicano de Nueva York, donde habló de la posibilidad que pudiera existir o tiró al aire, verdad, a ver cómo esta, esta idea pues, podía calar con la intención del, del, del gobierno dominicano Sergio, de, óyeme, de, de ponerle eh, de grabar con impuesto las remesas que vienen a la República Dominicana de esos dominicanos que están diseminados en el mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Eso fue una, un comentario que fue capaz de hacer el cónsul dominicano... En Pero él es, tenía que estar bajo e a de, Sí, yo entiendo que sí, e inmediatamente que de, de, encontró de el rechazo y quien se expresó en el día de ayer fue el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Qui Antun, donde dijo que eso eso, debe, eso es un crimen, eso lo digo yo, claro, que es un crimen y algo que, que, que, que raya, yo no sé, ni... ni ni siquiera cómo decirlo, o sea, ser capaz un de que usted pueda que pensar no que, que, que en este momento quienes son los responsables de mantener la economía de este país claro. son esos dominicanos que están en la diáspora, que, que andan la única que creció que, fue, la, fue eso. Óyeme, esos dominicanos serio, que, está, que, que son la diáspora, que mes tras mes, semana tras semana, son capaces de sacrificarse y, y mandar esos chelitos, mandar esas remesas a este país para mantener, que es el soporte, y decir que también se tiene la intención de grabarlo. Pues gracias a Dios que ya han salido expresiones y hoy el mismo ministro de Hacienda, pues desmiente de que puede existir la posibilidad de que eso pueda materializarse. O sea, es una, una, una, una información que yo no sé con qué fue que se soñó tu amigo Sergio, sí, no, el hijo Jaque no, no. que fue capaz de hacer este tipo de comentarios en medio de esta situación de pandemia que vive el mundo, pero no solamente por eso, sino porque así como la corrupción ha afectado históricamente a este país, Asimismo han beneficiado históricamente esas remesas que llegan de esos dominicanos, esos 200, esos 150, esos mil pesos que llegan de Estados Unidos y Europa a este país para sostener el, el, la, la economía prácticamente de la República Dominicana. Así que qué bueno que ya eh, ha encontrado eh, rechazo. No, es, que son, es que es una estupidez, es una estupidez. Eh, yo, eh, yo creo es? que decir estupidez se queda pequeño, serio, para utilizar no, palabra. no, pero decir otra cosa porque tiene que estar borracho, sí así es serio, vamos a una breve pausa y al regreso vamos a ver algunos de los titulares que traen los medios nacionales e internacionales en